Ventura está feliz con esta dupla Ay, Ventura ah, está Extasiado Extasiado con esta dupla Ay, Pero es que eso? es muy mediática la Porque le está extasiado Súper mediática ¿Y super ¿Hizo efectiva. secretos verdaderos de esta dupla? Sí, no, sí. de la dupla no De, de una sí De, lo, de los dos oh, Ay, No, no, el, el conductor el, el, eh, Sí ¿Es histórico? va a sorprender o no? El conductor es histórico y nos no. va a sorprender, ¿sabes por qué nos va a sorprender? Loco. Porque era el que menos porcentaje tenía. de posibilidad tenía. porque tenía hacer... menos? Claro. Aguante Santiago del Moro. Ah, ok. Por okay. Trabajo, porque tiene mucho trabajo él. ¿Está bien. en el país? Mucho trabajo. Ah, ahora, ah, ahora, que ahora ¿eh? sí está en el país. Ahora está Bien. en el Bien. país. Ah, es. Okay. El Bien. rango de no tal. Es... Es... Sí, sí, el conductor no sí, sí. nos va a sorprender. El conductor. <risa> ya tiró una pistola. Ya el lo hizo varias veces. El conductor. No, condujo, sí. El conductor eso, es conductor no, no de la ¿Por qué sí. tenía poco porcentaje? ¿Por qué? Porque mucho trabajo, una agenda ah, muy sé. completa. Estaba que sí, que no, que claro. sí, que no. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en este último tiempo? Eh, lo llamaron por teléfono sí, el viernes. Y me cuentan que se lo pidieron por favor. Ah, para ¿Pero La lo verdad? llamaron o no llamó él? No, me cuentan que, no, a mí lo que me cuentan, que lo llamaron por teléfono. La Ufal no me no cae. La un... ya, ya te voy a A ver, a ver, a ver, a tu versión, Ufa, un fall. Un fall. Ah, ¿Por qué no, pero... le diría, por ¿Qué favor? Tejido, ya te voy te... a convencer. No puede, no pudo haber sido un mimito hacia este conductor que quizás mimito. no le vienen dando mimito. los proyectos más explosivos mm. del canal. Es un mimito y me gusta. Para el que Creo se que quedó afuera. Nenas, nenito, ah, que bueno, bueno, a ver. Uno sabe que en las figuras les gustan. Es que un mimito y para que el, quedó, el que se quedó ay, afuera ay, le dijeron ay, ay, también un mimito como que iba a tener una recompensa entre Muchos van a tener ¿Cuánto recompensa. ego, chicos? Pero que sea... que va a tener una recompensa sí, especial. Difícil, difícil, Oye, a uno también. lo mismo, al otro a ver. le prometo sí, para ver. Pero bueno, que le compraron un sí, premio, ¿cómo es? Sí, la sí. gente. La <risa> gente la <risa> no, bueno, después con las externa seguramente tenés información, Laura, y vamos a entender por qué el que se quedó afuera va Pero a decís recompensa. a otro, le, le, le, al que no conduce le van a dar una recompensa. ¿Qué claro. tipo de recompensa? Si esto es un premio Mucho que... ¿Por qué no lo hace ¿Por qué no lo hace el canal? ¿Por qué no hacen una persona? ¿Por qué no lo hacen tipo show? ¿Cuándo era? Algo que más coral, no sé. Tal cual. Bueno, hay ni no, idea. No, pero viste que corrales, es muy formal. ¿Viste ¿Viste formal? No, pero no, Eso digo, pero, sí, pero más, idea. viste que es muy formal. Viste que en el Oscar hay como un sí. chiste, un guión. Ah, ¿Qué ah, sé yo, un esa flor. Bueno, bueno, Y que no más no gente puedo, presente, ver, que claro. más digan, ¿no? Sí. Bueno, a ver. devela porque no pero pero Ay, Laura, bueno, pero... Bueno, bueno, estamos muy bien, Laura. Estamos bárbaros, Laura. Entonces no Vamos a Para. preguntar ¿Podemos tirar nombres o no? No, no, todavía no. para Me debe algo mirando la imagen de atrás. A ver. ¿Se acuerdan okay, no, okay. que eh, el año pasado, cuando fue el de, el de oro? Sí, eh, Politaquis no es, ¿no? Que no, no, no, no, pues se lo termina llevando Masterchef, sí. Lali y toda la mesa de la voz que poncharon, oh, estaba haciendo caritas como. Te juro sí, es muy difícil ser un diciendo, ganó la cocina, no ganó la voz. Sí. ¿Esta persona que va a conducir está ligada a alguno de esos dos proyectos? Sí. Ok. La voz o la o sea, hay, sí. hay tres opciones. Y esta persona. Estamos en a ver, los dos conductores se quieren mucho. ¿Se quieren sí. mucho no Son Se quieren? Este, quieren. Son, amigos? Ay, ¿Son amigos. Ah, ah, esta ah esta muy buena. Ya está. Vos estás haciendo? otra a Siendo un dos? Yo te está, digo que está. hay uno que va a conducir. Y hay otra persona ¿Sí? que va a hacer una sí, sí, sorpresa. Pero, Laura, cuando ¿Sí? lo debes le cuento todo. No cuando lo debes le a cuento todo. A ver, tengo dale. Mucha ya, ya, porque no... doy Para, con una cosa. Poné la pava. Ay. Por favor. Sí, es por momento favor. de poner, tomás un buen mate caliente. Decí, lo, Guido, Y me lo decís. A ver. El conductor. Voy a empezar por el conductor. A ver. A ver. El conductor sí. de los Martín Fierro. El próximo 9 de julio 9 de julio en el hilton con escarapela incluida con escarapela oh, Patrio. No. es marley ah, bien marley, marley confirmado para ser el conductor está en colombia marley viajó ahora viajó vuelve a irse a colombia siempre lo, lo hizo muy bien marley me gustó muy bien. el que menos posibilidades tenía para mí y siempre el, tuvo sé, y no, dicho el mal. tema del viaje el tema, eh, A ver, están grabando Expedición Robinson Que es sí. Survivor, como sí. dice Maite Y es verdad que el viaje a Colombia Están grabando, hubo un tema, un tema con las lluvias Se les complicó las grabaciones con las lluvias claro. Tuvieron que alargar las grabaciones Iban, venían y no tenían seguridad De que Marley esté para el 9 de julio ¿Por qué le pidieron por grabar? favor? Dijiste que le tuvieron que pedir a por lo, favor A mí lo que qué? me dijeron este, no Que de verdad, viaje especialmente para el evento Y le pidieron por favor que haga el esfuerzo ¿Sabe por qué también? Porque le habían pedido un perfil más bajo en los últimos tiempos, a, a raíz de todo lo que sí. había pasado con la denuncia con Jay Mamón y que su nombre ¿Qué? también ¿Qué? había... No, yo te voy, voy a estar. decir que eso no tiene nada que ver. No a ver. me parece que va por otro para lado nada. también, pero... Ahora, te que voy me a decir lo de hace no, media hora. A ver, sí, no es, es verdad. No, no, no, es verdad. No, no, para lo que dice Layos es verdad, chicos. Lo sabemos todos, que nos no, hagamos los de que te voy, voy a decir costa. lo que pasó hoy. Bueno, Hoy te digo que todavía... Le bajaron el perfil y lo mandaron la antes abuela, a... Laura, perdón, yo tengo que está definido, ¿sabes no? por qué? Porque ya tiene los pasajes, se lo pidieron, no dijo que sí, habló con la producción, <risa> digo, la arte está a definido. A